Y señores, con ustedes, mis leyes y Velázquez y Ángel Adelante. Teatro Don Bosco. Sean todos bienvenidos a la gran gala final del MMB y Desfile Fashion Show 2019. Al fin, después de tanto esperar, el gran momento ha llegado y puedo escuchar a todas estas barras espectaculares que el día de hoy vienen a aplaudir, a celebrar y a festejar a los 40 sueños que hoy luchan por obtener un título en el MMB 2019. Es una de las mejores casas de modelaje, es uno de los mejores concursos que ahorita hay acá en nuestra región capital. Y estoy muy feliz de poder estar contigo. Ay, gracias. Bella, no, presencia también. Muchísimas gracias. Es momento de darle eh, los méritos a las personas que hicieron esto posible, a las personas que crearon este opening tan maravilloso. Lo voy a leer porque no quiero equivocarme y quiero agradecer a Belinda Fernández porque La iluminación de Atenea Display, y pues todas las candidatas hicieron un hermoso vestuario de Atelier DJ Mosali y el vestuario de los candidatos y del Ballet Esgracia a Pales.be y Daniel Fascio. Por supuesto, bajo la dirección general de Daniel Méndez y asistencia de producción Cristian Deleviante. El sello indiscutible de Axel Castillo que hace que año tras año esto se Muchachos desde el arco, no lo veamos mucho, fíjate el guapo. Él es de Pepe Hernández, gracias que no vamos a estar solas. Así que quiero que recibamos con el mejor de los aplausos a quien nos acompañará esta noche. Directamente desde Canal I, animador del programa y de Nuevo. Con ustedes. como bajitos ¿no? sí, hoy sí, necesito, necesito contarles una historia de los aplausos a ustedes y a ustedes para que ustedes se den cuenta cómo vamos a empezar a cambiar eso no sé si lo sabían pero cuando cumplimos años y que nos toca soplar la vela siempre tenemos por costumbre pedir un deseo ¿cierto? Claro. me dijeron y lo creo que lo mismo no ocurre cuando estamos en el escenario y cuando somos merecedores de aplausos abre un portal, no entiendo de dónde, no sé por qué, pero ni creo. Y ese momento justo es el indicado para también pedir un deseo. ¿Y cómo negarle la oportunidad a 40 sueños para que pidan deseos durante toda esta noche por el trabajo maravilloso que han hecho, señores? Fuerte el aplauso para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que, que piden deseos. Estoy muy contento de estar contigo. Y para estar con la contigo ¿eh? Muchas gracias, sí. el placer es mío. ¿no? Ahora vamos a despedirnos, vamos a despedir a nuestros participantes, a los protagonistas de la noche, quienes se, se han encargado hoy, primero, de presentar a este hombre emocionadísimos, segundo de haber trabajado por más de cuatro meses para entretenerlos. Y tercero, señores, para llenarnos de experiencia. Solo el que está aquí sabe lo importante que es pararse un escenario, luchar contra los propios miedos que cada uno tenemos. Y por eso el trabajo se reconoce y ya todos somos ganadores. Así que con un aplauso fuerte de ustedes, nos vamos a despedir. Gracias. Despedimos al valer, despedimos a los participantes de la edición actual de la edición 2019, despedimos a los ganadores. 2018, y usted, señorita, que está bellísima, que está hermosa, que bueno estar reunidos en este espacio, en esta celebración del décimo aniversario de Axel Models y en la edición 2019 del Mini, Mr. Mini y Mr. Models Venezuela 2019. Así es, hermano, es momento de ir a nuestra primera pausa y ya regresamos con más.